Meditar. Por ahí he escuchado que consiste en que una persona se siente, en su cama principalmente, y comience a respirar hondo para que de ese modo puedan relajar la mente y pensar mejor. Pero eso no es todo, lo peor es que así se pueden quedar hasta por media hora. Ese tiempo perfectamente lo puedo aprovechar jugando Fortnite, ¿cierto? Además, esta práctica la puede desarrollar cualquier persona y... Nah, a mí me gusta sentirme único y diferente. No, pero en serio. Cualquier persona como los médicos, los budistas, los religiosos, los ateos y hasta los políticos la pueden desarrollar. Pero espera, es que buscando un poco, también me encontré con que Einstein, Gandhi, Newton, Aristóteles y hasta Benjamin Franklin meditaban. Y eso me pareció muy interesante. Es acá que basado en este último punto, decidí buscar más información con respecto a la meditación, ya que no debería ser solo por casualidad que todos estos genios hayan decidido pasar gran parte de sus vidas meditando y una de las principales consecuencias o resultados que derivan de la meditación es la felicidad sí particular escucharon bien y para explicar este acontecimiento científicamente trae un exhaustivo estudio neurocientífico que se llevó a cabo en el año 2004 y en este se determinó que Mathieu Ricard era el hombre más feliz del mundo su historia es bien particular ya que era un bioquímico muy respetado que llegó a trabajar incluso junto al Nobel de la Medicina françois Jacob en el Instituto Pasteur. Pero luego, viendo la vida de los monjes tibetanos, decidió unírseles e irse a vivir a los Himalayas, porque, según él, este modelo de vida es la más perfecta en la Tierra. Incluso hay un documental llamado La revolución altruista, que lo pueden encontrar en Netflix, donde participan el propio Matthew y el neurocientífico Richard Davison, quien llevó a cabo este estudio. Pero, a pesar de todo esto, no me convencía el hecho de simplemente ser feliz meditando o meditar para ser feliz. Sí, porque, por poner un ejemplo, sabemos que escogemos nuestras carreras universitarias o nuestras parejas con la esperanza de que éstas nos brinden felicidad. Pero eso no lo es todo. ¿Qué tal empezar a meditar y que seamos, sí, muy felices y andar por la vida super guays si y todas las personas nos caigan bien y el mundo es de colores y rodeados por ositos gominola? Y, y no... Yo también necesito, y bueno, creo que muchas de las personas que están viendo este video También necesitamos nuestro lado agresivo Sí, estar echándole madres a ese gobierno corrupto Y no vivir conformes con este pinche sistema capitalista opresor de mierda <risa> En fin, me voy a calmar O sea, sí, ser feliz está muy bien Pero necesito más razones para darle un chance a esa práctica que se mira tan cool Así que indagué más y lo que encontré es sumamente valioso ¿Me creen cuando les digo que meditar hace que nuestros cerebros crezcan? Bueno, pues si no me creen a mí, créanle a la ciencia que avala lo que les voy a decir. Y es que un estudio llevado a cabo en el 2011 por miembros de la Universidad de Harvard y bajo el asesoramiento de Sara Lazar, demuestra que el cerebro luego de unas 8 semanas de meditación tiene unos cambios muy positivos en varias zonas del cerebro como un aumento en el grosor del hipocampo izquierdo, este se encarga y es responsable del aprendizaje y las emociones. También hay un cambio muy positivo en el cingulado posterior, ese se encarga de la divagación mental y con la ayuda de la meditación podemos fortalecerlo, lo cual significa que nuestra concentración mejorará demasiado. Y una de las funciones más importantes que nos brinda la meditación es el aumento de la materia gris en el cerebro. No, tú no. Perfecto. Ese se encarga principalmente de la memoria y el razonamiento. Ya ha habido recientemente varias investigaciones que nos muestran que hay personas las cuales poseen hasta un 30% más de materia gris en su cerebro. Y sí, los casos en que se presenta este mayor porcentaje de materia gris, es en las personas que practican la meditación. Así que si están empezando a meditar o quieren hacerlo, háganle con todos los ánimos pues. Y si ya llevan un tiempito, en serio que bacano, y pues nada, seguir practicando este buen hábito con mucha pasión, yo por mi parte comenzaré a practicarlo de una forma más constante para ver si puedo mejorar estos videos tan mediocres y brindarles una buena información. Vale partículas, eh, creo que eso fue todo por hoy, si te gustó el video dale mano arriba, suscríbete y por acá te dejo unas frases bien inspiradoras por parte de los grandes meditadores.